les prometí tres puntos de acupresión para darle un impulso para arriba al sistema inmunológico. Vamos a verlo. de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos mis queridos cinéticos y cinéticas a Kinesalud TV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter. Por eso es importante estimular el sistema inmunológico, alcalinizar la sangre y estar protegido Yo digo que somos una batería, de hecho somos seres eléctricamente cargados. Por lo tanto tenemos que mantener esa carga un poquito arriba para que el sistema inmunológico nos pueda proteger. Yo siempre que utilizo la técnica MPS, los Dolphin, eh, los dolphins marcan los puntos de acupresión donde hay diferencias eléctricas en el ser humano. Por eso hoy vamos a aprender tres puntos de acupresión para incrementar el sistema inmunológico. Le vamos a pedir a Jerry que nos ayude. Tenemos que buscar la séptima vértebra cervical y está el meridiano del vaso gobernador. O sea, la parte posterior en la parte posterior encontramos en la columna el meridiano del vaso gobernador porque la columna es la que gobierna, es la que sostiene, es la que nos da ese sostén. Entonces, por debajo de esta estructura, acá, hay un punto. Buscamos la séptima vértebra cervical que es la que tiene la apófisis más grande y por debajo de esa apófisis espinosa comprimimos con el dedo y mantenemos un minuto si es posible en general si queremos estimular el sistema inmunológico tenemos que estimular el meridiano en positivo qué quiere decir esto si queremos estimular en positivo tenemos que hacerlo en contra del sentido del meridiano o sea que en este caso sería en contra de las agujas del reloj. Si queremos estimular en negativo, es a favor de las agujas del reloj. O sea que si yo estimulo a favor, la energía continúa. Y si yo estimulo en contra, la energía se bloquea y queda ahí y fortalece el punto. Estos son conceptos. Si usted no se acuerda, a veces yo recomiendo que haga una presión pongamos 30 segundos después haga una presión en negativo a favor de las agujas del reloj después vuelva a hacer una presión y después una presión en positivo en contra de las agujas del reloj qué quiero decir con esto que si usted no sabe lo que puede hacer es simplemente presionar y mantener o presionar mantener 30 segundos para un lado voy para un lado vuelvo 30 segundos simplemente presionando y después voy en el sentido contrario el cuerpo siempre va a tomar lo que necesita no hay contraindicaciones no le va a hacer mal lo mismo ocurre con el otro punto acabamos de decir el vaso gobernador 14 ahora el otro punto lo tenemos que encontrar este es el maleolo tibial el maleolo tibial, vamos a agarrar cuatro dedos así vamos a ponerlos, ya se los voy a mostrar en mí, los vamos a poner en el pie en la parte interna en el maleolo y por detrás de la tibia ese va a ser el primer punto. Voy a mostrárselo. Este es el maleolo interno, acá está el maleolo interno, tenemos que tomar cuatro dedos entonces cuatro dedos, acá está la tibia y acá hay como un huequito, ahí presiono, ahí presiono, ahí presiono. Recuerden que el vaso supuestamente está subiendo este meridiano. Este meridiano sube, por lo tanto, si quiero estimularlo en positivo, tengo que ir en el sentido contrario. Si quiero estimularlo en negativo, voy en este sentido. Positivo así, negativo así. ¿Sí? Positivo contrario a las agujas del reloj negativo a favor de las agujas del reloj y recuerden que para hacerlo en el otro pie si el meridiano está subiendo si yo hago positivo tengo que ir contrario a las agujas del reloj negativo a favor de las agujas del reloj o sea que en este sentido yo hago que fluya la energía en este sentido hago que la energía se condense en ese lugar y si le va gustando nuestro video póngale un me gusta después tenemos el vaso o spleen 10 o vaso 10 tenemos la rótula acá tenemos la rótula eh, eh, tenemos el ángulo interno y superior de la rótula dos pulgares y presionamos es justo donde está el músculo vasto interno que si uno contrae, si uno contrae, se va a ver el músculo, entonces ahí presionamos, ahí presionamos, es un punto, es un punto sensible este, este es un punto sensible, ahí presionamos, recuerden que está subiendo, está subiendo la energía, por lo tanto, si yo hago a favor de las agujas del reloj, yo estimulo que suba la energía, si yo hago en contra, que sería el positivo hago que se condense la energía y ahí es donde tendríamos que hacerlo en positivo pero si no lo saben pueden aplicar la técnica que yo ya les enseñé bueno en mi caso o en el caso de Cherry, yo utilizo la técnica MPS el MPS tiene diferentes tiene diferentes polaridades negativo positivo y negativo positivo yo me lo pongo en positivo y estimulo mi sistema inmunológico utilizando el MPS en positivo y también lo utilizo en Jerry el MPS en positivo y en el pie también en general yo utilizo el MPS porque es mucho más efectivo que las manos es mucho más efectivo que las manos el cuerpo tiene una mejor respuesta. Yo utilizo mucho el MPS en mi persona y en mis pacientes porque tiene resultados muy buenos y rápidos. Y ahora sí, recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram, síganos en Twitter.